Cómo los mexicanos juegan con la muerte Es primera vez que voy a hacer algo parecido a esto Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Y hoy estoy súper feliz porque voy rumbo, voy camino A buscar cositas para armar mi primer altar aquí en México. Y bueno, la verdad ustedes notarán que tengo la cara así un poquito como, no sé, como media... Ah. Ustedes notarán que tal vez tengo la cara así como un poquito desanimada, pero bueno, no se preocupen por eso. hoy amanecí tal vez, un poquitito enferma por el cambio de clima acá en México, pero bueno, gente, aquí empezamos. Hola, Gise. Gise. No ¿a dónde vamos, Gise? A comprar tus cosas. Pero okay. mira hacia la cámara. A comprar tus cosas porque finalmente te decidiste hacer tu altar. Ya yo compré mis cositas Ahora vamos camino a comprar las tuyas Así que bueno, vamos a ver cómo nos va Eso Y bueno Ajá. pues como ya vieron hoy me está acompañando a mí Porque no me siento muy bien y no puedo andar sola. Y otra cosa que tengo que comentarles es que estamos aprendiendo a utilizar el metro de la Ciudad de México. Y siempre lo Entonces, decimos en ese mismo tramo porque... Nah, es que tengo que decirlo porque estoy feliz, dice Entonces sí. hoy vamos a ir a buscar las cositas allá en el centro. Vamos primero que todo a comer algo porque no hemos desayunado, es muy temprano en la mañana y hace hambre. Pero bueno, vamos camino rumbo al metro. <ríe> Aquí estamos ya bajando y corriendo Porque parece que está chispeando Al parecer va a llover bueno, no, no trajimos paraguas, gente No trajimos paraguas, pero al menos traemos abriguito Entonces nada, vamos a ver qué tal Y ojalá no nos mojemos Porque la última vez Esto Uy. fue muy feo Enfermamos horrible Cuando mojamos grabando en el desfile de las Catrinas Que no hemos subido todavía el video Pero estaría bueno subirlo para que la gente vea Pues el sacrificio que hacemos Vamos a subirlo mañana entonces ¿Tú Trato, sabe? trato Trato mañana, Uy. trato eso mañana, señores mañana. Dos, ¡ay oh, ya! Yeah. Wow. wow. Y dice, qué pasa. ¡Hey qué rapidez! Ah. dos. Y de la naya ya tenía a y me quedo esperando así y ella como, mm -hmm. como que ya vete pues. <risa> Y no no, no tenía la vida. Oigan, y hablando acá, conversando un poco acerca de esta tradición mexicana tan importante, la verdad en nuestro país no existe algo como eso y hemos pasado un par de semanas aprendiendo, instruyéndonos, como para entender cómo funciona esta tradición y sobre todo para valorarla muchísimo y pues la verdad ha sido algo impresionante y algo grande para nosotras. Eh, por ejemplo, Gisa ya se había decidido hacer su altar, ella realmente dijo, no, yo siento en mi corazón que debo hacer mi altar y ella lo, ya lo había armado. Y todo eso, yo la verdad, yo tomo te, un poco te, más de tiempo Te cuento tiempo. la palabra porque sí. sí siento que es una parte que a todos, eh, como por primera vez no, nos cuesta un poco porque no es fácil compartir pues algo tan delicado y algo tan íntimo, digamos Bueno gente, hemos llegado dizque, a la estación de Salto del Agua, sí. pero estamos sí. confundidas, no sabemos por dónde hay que salir, ahí sí. va Gise que está dirigiendo este barco, <risa> ¿verdad Gise? Me este barco se va porque Giza está más perdida que yo. Muy bueno. Finalmente aquí muy, estoy. Giza bueno. ¿Sí? le quiere quitar la comida al bueno. señor. Bueno. Buen provecho, amigo sí. Oiga, acabamos de llegar al lugar de los hechos y bueno, yo voy a pedir lo mismo de todos los días. ¿Qué es ¿En lo que pides? Sí, yo también voy a pedir lo mismo. <risa> ¿Viste? Eso es mío. ¡Oh, my God! Guau, wow, gracias. Uy, aquí alguien ya está comiendo. Yo acabo de terminar mi comidita. Miren eso cómo quedó. Oh my gosh. Y el plato de Gise ya se lo llevaron. Pero bueno, vamos a seguir porque el día es corto y hay muchísimo por hacer y muchísimo que hacer. Bueno, gente, acabo de llegar a un puestito para comprar algunas cositas para preparar mi altarcito de muertos. Ustedes saben que la primera vez que hago esto mi altar pues va a ser algo bastante sencillo pero sí quería como que honrar la memoria de mi papá entonces nada, vamos a comprar algunas cosas para ir preparándolo No sé si le gustaba o no ¿sí? a estas que son y disculpa eh, eh, gomitas gomitas Ajá. sí oh. si quieren me da de es este así. Sí, sí miren esto que me encontré acá gente es como una no sé si es de chocolate pero me sorprende mucho que tenga hasta los ojitos allí está súper esto de qué es este es chocolate blanco ¿en cuánto tiene esto a ah, 15 pesos a ver, miren este adornito que está aquí. ¿Qué te parece? Bueno, ahí dice que tiene una soda mirinda. La verdad, en Panamá llegaron a existir las mirindas. Estoy segura que mi papá se tuvo que haber tomado algunas de ellas. Entonces, eh, vamos a ponerle esto también en su edad. como este, que es el papel picado. Sí. ¿Para qué se usa el papel picado? Ok, cada color trae una figura referente a los cuernos. Papelito, papelito. O sea, vamos a llevar un papelito picado Para darle más, más color al altar Al parecer también es súper importante Que el altar lleve algunas flores Entonces ahorita me van a mostrar Me van a explicar un poquito Cómo funciona esa parte de las flores Estos son los colores tradicionales Del Día de Muerto, morado, naranja El amarillo, amarillo Como, como el senpasuchi Exacto, como el senpasuchi Yo creo que me quedaría Con el naranja el morado y el amarillo. Sí, yo me quedo con eso. Ah, pues es para, dar, para darle más color. Entonces vas este, acomodando ya sea que okay, le, le pones un ataúd, le pones las flores y así es, eh, vas complementando tu, okay. tu altar. Dependiendo de lo que le gustaba a la persona, Ajá. es lo que se le pone. Por ejemplo, de, aquí es tradicional, los tamales. Este es un tamal. Este es tamal. Miren esto gente, un tamalito. Yo acabo de comprar algunas cositas Aquí están otras, ya las tengo Gracias <risas> Otras ya las tengo en la casa Entonces voy a complementar lo que ya tengo ahí guardado Con estas cositas que compré Y bueno, ahora sí vamos a preparar ese altar En honor a mi papá Gente, aquí acabo de frenar en un puestito De frutas eh, porque a mi papá le gustaban muchísimo las manzanas Ahora les voy a comentar y les voy a compartir un poco acerca de eso Pero bueno, voy a llevar algunas manzanitas para su altar Bueno gente, ya llegué a la casa Y traje las cositas pues, que pude comprar en el mercado Para armar el altar a mi papá Y bueno, yo ya como que empecé un poquito Acomodando algunas cositas y así La verdad, se me hace un poquito complicado Porque... Eh, es primera vez que voy a hacer algo parecido a esto, algo como esto Es mi primera experiencia haciendo un altar para Día de Muertos De hecho es un altar bastante sencillo, bastante pequeño, bastante humilde, diría, diría yo eh, Pero creo que con el sentimiento que lo estoy haciendo, pues definitivamente que, que vale la pena y, y, y yo espero que ese sentimiento se eleve hasta la casa del rey Allá donde vive ahora mi papá Entonces eh, Lo que he entendido y lo que he aprendido Acerca de esta tradición Tan personal Tan mexicana, tan familiar, es que el altar debe llevar ciertas cosas que le gustaban a la persona que estás honrando para, para el Día de Muertos. Y bueno, yo conseguí algunas cositas, eh, mi papá era una persona bastante alegre, bastante feliz, le gustaba la fiesta, le gustaba ver a todo mundo pues eh, alegre, feliz, contento, sin preocupaciones. Entonces conseguí algunas cositas comestibles como, como dulcecitos, cosas con azúcar El tradicional pan de muerto Pues obviamente va en todas las ofrendas El, el pan de muerto Algunas eh, velitas o veladoras como le llaman acá Y también estoy agregando a esta ofrenda eh, Algo muy bonito que ya les voy a mostrar Es esta artesanía que ustedes ven aquí Un seguidor me la regaló con mucho cariño Y yo desde el momento que la recibí La guardé así con todo mi corazón La guardé muy bien Y hoy tomé la decisión de agregarla A la ofrenda de mi papá No sé por qué Cada vez que la veo me hace sentir como en familia Como que estoy segura Como que no sé Entonces creo que esta Va a encabezar esa ofrenda Y la voy a colocar Justo aquí a ver, como pueden ver, yo ya tengo algunas cositas arregladas, acomodadas aquí, el papel picado, que es un tradicional papel de acá de México, lo utilizan para diferentes eh, actividades o festividades, en este caso pues para el Día de Muertos, que a diferencia de nosotros en nuestro país, acá en México el día de muertos es una fecha para pensar en ese ser querido, para que esa alma venga y se una una vez más con nosotros que estamos acá en vida, en la tierra, pero en Panamá es distinto, en mi país normalmente el día de muertos las personas salen al cementerio, eh, le llevan flores a sus muertos, limpian las tumbas eh, y están allí un tiempo, ¿no? Sin embargo, al llegar a México Para mí fue algo demasiado así como ¡Wow! Día de muertos Porque se meten muchísimo más Es como una fiesta Es una fiesta muy respetable Una fiesta para honrar a ese ser querido Y otra cosa que he aprendido aquí en este país Es cómo los mexicanos juegan con la muerte No sé si sea la palabra indicada Decir juegan con la muerte Pero es... ¿Cómo entiende el mexicano que la muerte forma parte de la vida? Y obviamente, eh, muchísimos de, no de nosotros pues, nos sentimos muy sentimentales al recordar a nuestros seres queridos que ya no nos acompañan Pero también es celebrar la vida, celebrar la alegría que esa persona pasó por este mundo, cumplió su cometido y ahora descansa en paz Entonces por eso se hacen estos altares, por eso se utiliza la flor de Senpazushi para que ellos encuentren el camino Hacia nosotros y luego puedan volver Es la verdad una tradición demasiado hermosa Demasiado bonita Y estoy tan agradecida de poder formar parte De esa cosa tan bella y tan íntima En este preciso momento de mi vida Por acá tengo unas velitas Que también conseguí para papá de día de muertos y ustedes pueden ver hasta en el diseño como no se ve algo tenebroso, no parece algo doloroso, sino de alegría para que nuestros muertos se sientan contentos con nosotros y estas las vamos a colocar, no sé por aquí tal vez y por aquí pues también conseguí esta bandejita de comidita. Decidí agregarla a la ofrenda porque estoy segura que mi papá le hubiese encantado probar esta comida tradicional mexicana. Esta apenas la vi me encantó. De hecho, porque cuando la vi pensé, oh wow, qué alegre, qué divertida se ve, hasta tiene ojitos. Entonces, como mi papá era una persona demasiado feliz, pues definitivamente esto es para él. Y bueno, eh, ya terminé mi altar. De verdad, como les comenté, algo sencillo, bastante humilde, pero con muchísimo sentimiento y muchísimo corazón. Eh, estoy feliz de formar parte hoy en día de esta tradición tan hermosa. Y yo, de verdad... Que voy a esperar que el alma de mi papá venga Acá donde estoy yo a acompañarme un poco Lo importante es que siempre estén presentes con nosotros En nuestros corazones Porque cuando ya dejan de estar allí en el corazoncito Y dejan de estar en la mente Entonces en ese momento sí se mueren Así que bueno, ahora solamente me falta Colocar la fotito de mi papá Pero quiero mostrarles cómo quedó mi humilde altar Espero que hayan disfrutado muchísimo este video y sobre todo que hayan entendido un poco de esta tradición mexicana tan bonita que siento que vale la pena que el mundo entero la adopte y aprenda esto tan hermoso de este país llamado México yo soy Catherine Boyce, estoy demasiado feliz de tener la oportunidad de celebrar este día aquí en este país tan bonito Y les mando un pésame, pero también un abrazo muy grande Lleno de alegría y lleno de felicidad a todas esas personas Que hoy celebran a sus muertos Que recuerden siempre que no mueren hasta que lo olviden Y a todas las personas que quieren aprender un poco más sobre esta tradición Les recomiendo ver la película Coco Nada, es una película que a mí me ayudó a comprender muchísimo sobre esta costumbre mexicana y quiero que sepan que antes cuando no conocía yo nada sobre esta cultura Sobre estas costumbres Yo hasta le tenía miedo a esto A esto le tenía miedo Porque decía, wow, una carabela, eso es muy raro No, no, no, eso es la muerte y todo eso Pero ahora que me he podido Como que meter muchísimo En todo esto, en todo lo que tiene que ver Con México a través de viajar Por todo este país, a través de cada Uno de los videos que hago para ustedes La verdad es que respeto todo tanto a esta gente, respeto tanto estas costumbres, respeto tanto cada una de las cosas que hacen porque todo tiene un porqué y una razón, un beso, un abrazo y nada, hasta aquí el videoblog de hoy espero que lo hayan disfrutado, por favor compartanlo con algún amigo o algún vecino suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, estoy subiendo videos de toda mi experiencia aquí en México y... Denle click a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video. Los amo demasiado. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el video que subió mi compañera Gise, eh, También un video muy íntimo acerca del Día de Muertos. Entonces, pásense por allá. Y ahora sí. Bye, bye.